Bienvenidos al Colegio Enrique Olaya Herrera. En este colegio tuvimos la oportunidad de implementar una secuencia didáctica. Esta secuencia didáctica la desarrollaron tres profesoras de formación avanzada de la Licenciatura de Química de la Universidad Pedagógica Nacional y una profesora titular de este colegio. Buscábamos con el desarrollo de este material que los estudiantes y los profesores tuvieran un, un nuevo recurso didáctico que pudiera ser implementado en el aula de clase. La secuencia didáctica que se desarrolló en este colegio eh, fue a partir de una cuestión sociocientífica, la cual era, es, válido el avance de, es válida la experimentación con animales para permitir el avance de la ciencia, esta secuencia didáctica tuvo una fase de iniciación, una fase de desarrollo y una fase de finalización. Dentro de las actividades que los estudiantes pudieron realizar en esta primera secuencia didáctica fue la lectura, unas lecturas seleccionadas, fue un juego de roles, fue la elaboración de, una, de unos póster y también una socialización grupal. Eh, al finalizar esta secuencia didáctica, nosotras las profesoras en formación avanzada y la profesora titular pudimos eh, evidenciar que nuestros estudiantes había una posición crítica, una posición argumentada con respecto a si era válido eh, utilizar animales eh, para permitir el avance de la ciencia. Los estudiantes también tuvieron la oportunidad de aportar documentos, de consultar la política legal vigente en nuestro país para poder realizar experimentación con animales y ellos también tuvieron como ciudadanos la posibilidad de expresar si estaban o no de acuerdo en la utilización de estos animales para que la ciencia avanzara. Como profesora titular del colegio veo que la utilización de esta secuencia didáctica con una cuestión sociocientífica es, una, es un elemento que le permite a los estudiantes asumir los aprendizajes de una forma diferente a la convencional. El desarrollo de la unidad didáctica y de la secuencia didáctica permite una planeación que eh, va a redundar en un beneficio de los estudiantes. La primera secuencia didáctica la desarrollamos con 30 estudiantes de un curso de grado octavo del colegio Enrique Olaya Herrera. En esa época yo era la profesora titular de la asignatura de biología. En el desarrollo del tema de genética eh, surgen las enfermedades genéticas y en el desarrollo de esta temática de, de las enfermedades genéticas, los estudiantes tienen curiosidad de saber cómo es que se prueban primero los medicamentos, las vacunas y las medicinas en animales, antes de ser utilizadas en los seres humanos. Es desde ahí de donde surge la iniciativa de la cuestión sociocientífica que trabajamos en la primera secuencia didáctica.